Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, sé que he estado un poco uh, apartado de YouTube por el momento, pero bueno, realmente he estado muy ocupado con la escuela. Pero bueno, y ahorita que tengo un tiempo de hacer uno, pensé dejé hacerlo y pues voy a tratar de hacer el review de una película. Y pues qué mejor película que una que acabo de ver ayer en el cine, que fue la de, de Revenant, el relativo. Leonardo DiCaprio que todos han... seguramente están hablando de ella y pues que tiene aparte de 12 nominaciones al Oscar así que pues vamos a empezar Ok, para empezar el eh, review voy a analizar como los principales elementos que me llamaron la atención como la dirección la escenografía, la fotografía, todo eso y al final vamos a ver los actores o sea, voy a poner no sé, eh, es mi opinión no digo que yo vaya... o sea, no, es mi opinión, no nadie más el director bueno, seguramente ya todo México lo conoce fue ganador del Oscar, la mejor dirección del año pasado y pues, él también está nominado este año Alejandro González Iñárritu es... es un excelente director, bueno, digo, en cuanto a esta película, la dirección me encantó Este... leí un poco, investigué y pues, ¿no sabes, Keñari, tú? Aparte de que... bueno, cuando comenzó su relación con Leonardo DiCaprio, le dijo Te prometo que vas a ganar el Oscar este año, eso le dijo Es muy posible que sí lo gane, Leo DiCaprio Tuve que tu gane el Oscar a Mejor Director, pero tenía mucha competencia con George Miller, el director de Mad Max que también estuvo muy buena así que ya veremos quién gana, ¿no? el 20 de febrero son. Manuel Lubeski ya es legendario en lo que él hace ya es un, es un excelente fotógrafo aparte de que en esta película usa mucho lentes angulares eh, las tomas que él hace en la película son son muy buenas, son parecidas a lo que hace Sand pero más como a los Hollywood, ¿no? La dirección de arte está muy buena. Se ambienta en el siglo XIX en el norte de Estados Unidos, como la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Pero lo que me gusta mucho fue el vestuario que usaron. Usaron mucho piel de animales, supuestamente. Así tenía que ser. Este, la escenografía también fue muy buena, fue en el bosque, fue en un río, fue... Bueno, lo importante es que fue en condiciones extremas de frío extremo, o sea, yo muy congelado de solo verlo. Y mis respetos a Jacqueline West, que fue la, la encargada del estuario en la película. La nominación de mejor actor en esta película fue a Leonardo DiCaprio, él... Yo creo que este año sí se lo ha ganado, lo tiene muy bien merecido, aparte de que nunca lo ha ganado lo tiene merecido ya este año Porque su actuación fue muy buena en todos los momentos, aparte bueno, no tiene mucho diálogo que digamos Pero la actuación que él tiene de el dolor al principio cuando sufre mucho dolor, se lo ¿vale? al principio sufre mucho dolor porque la pasa un oso, por... por el ataque a los indios todo esto y luego cuando su equipo traiciona y el ya su hijo muerto este me gusta la como le hace sacar todo el coraje de la venganza adentro y hace unos esfuerzo más como por levantarse, tratar de caminar lo más rápido que pueda aunque bueno luego cae arriba abajo y pues es toda onda ¿no? Tom Hardy, que también está nominado a Mejor Actor de Reparto, También es muy buena actuación Lo que me gustó de él fue el acento que hace en la película, ¿no? Hace un acento como tejano Tejano, viejo este. Eso fue... Bueno, fue muy buena Digo, no digo que sea fácil, que sea difícil, pero... O sea, es muy buena Casi no lo reconocí por la voz más que nada y por el vestuario Bueno, y ya por último, para despedirme, este... Will Polter, este, no sé si lo ubican, el actor de.. El actor este, hace como un también papel de reparto este, junto a Tom Hardy, que fue el otro que, que lo apasionó ahorita no recuerdo el nombre del personaje. Lo menciono porque he visto últimamente mucho futuro en su carrera. Primero lo vi en We Are No Meters, este, como el, el niño bueno de la película luego lo vi en la película de The Maze Runner y pues lo vi como sea, de comedia acción lo vi con mucha mejoría y ahorita que lo vi en The Revenant digo este niño está creciendo así está haciendo un boom así que si quieren déjenme aquí en los comentarios si quieren que hable más adelante de él y me adentro más a su carrera y si no pues Díganme qué película quieren que haga el su review Aquí me pueden visitar en mis redes sociales, están aquí abajo. Twitter Instagram, Facebook, lo que quieran, ¿no? Y pues esto ha sido todo por hoy. Le mando saludos especiales a Romi Sánchez. Aquí abajo les dejo su canal. Y le mando saludos a todos. Ahí está mi hermana. Ah, si quieren que aparezca en otro video, avísenme, ¿no? Igual si quieres, dile ahí van Y adiós. Adiós. Ok. Sale, bye. Bye. Adiós.